Siguen surgiendo videos de ovnis, luces extrañas y sonidos en el cielo que pudieran ser señales de esta tragedia que estaría por intensificarse. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a ver estos videos. Mi nombre es Oxlack Castro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Desde Perú, nos llega este avistamiento de una sigilosa luz que recorre la ciudad durante la noche. En este otro video, podemos ver que se comenzó a formar un círculo en el cielo de color morado. Las palabras de quien lo grabó, lo dicen todo. La nube está elevando, sí, Me parece raro que todos acá en el cielo es así... Pero en esta parte de aquí, morado, un círculo, pero pues no hay nada que lo refleja, simplemente es el sitio. El siguiente video es más extraño aún. Lamentablemente, la calidad es muy mala, pero se alcanza a apreciar luces dando vueltas en el firmamento de la noche, mientras los perros se alteran por dicho fenómeno. <risa> Sí, un... yo pensé que era la luna. También... Hoy oh, No, no, no, se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve reflejo, pe. De las la, la, la nubes. Hoy oh, veo, ¿no? oh, ¿no? se junta. Chato, mira. la apocalipsis. Hoy, mírame, hoy. En Perote, Veracruz, México, se registró un estruendo muy fuerte durante la noche, tan fuerte que algunos vidrios de las casas se rompieron. Sin embargo, al ir en búsqueda de lo que pasó, nadie encontró nada, dejando a los habitantes totalmente extrañados. Ningún choque. Explosión de gas podría ser. Eh, a veces cuando explotan las llantas también se escucha un estruendo, pero no, esto fue algo más fuerte. Ya le hablamos a Protección Civil Municipal, totalmente descartado. No hay nada, ¿eh? Estoy aquí exactamente en la esquina del bosquecito y aquí no hay nada. Creen que el ruido pudo venir del cielo, pero nadie sabe qué pudo ser. En la transmisión, ya que mucha gente pues tenía ese temor, ¿no? De que había pasado, se había explotado un tanque de gas, un accidente, vaya, un incendio incluso Pero no hay nada Ya igual contacté a mis, mis amigos, mi fuente que es PC y Policía Municipal No tienen nada, nada Y aquí ejemplo, me, me informa mi amigo de PC Me informa que ya realicé un recorrido a la Policía Municipal de Perote Y no encontró nada negativo de alguna zona de explosión. Es que está muy raro, la verdad está muy raro, porque sí escuchó un ruido demasiado fuerte. Parece que estamos viviendo un momento histórico y esta vez todos tenemos la oportunidad de documentar con nuestros teléfonos celulares estos reportes ufológicos. En los años 50 el programa secreto Blue Book fue uno de los primeros proyectos de Estados Unidos dedicados a recopilar anomalías en el cielo ya que los avistamientos OVNI y encuentros con seres extraterrestres fue una amenaza considerada real, tanto que los archivos recopilados se mantuvieron en secreto hasta ser revelados. History Channel incluso lanzó una serie con los casos desclasificados más importantes del Blue Book, y este domingo 19 de abril se estrenará la segunda temporada a las 10.35 de la noche, hora centro de México. Un ovni más pudo ser capturado en la ciudad de Toluca, Estado de México, y aunque este video es de muy corta duración, se suma a la decena de avistamientos en Latinoamérica. Está ahí. En Ecuador son constantes los avistamientos de luces que cambian de forma, se dividen o cambian de color. La gente en aquel país está a la expectativa cada noche de la aparición de estos ovnis. En Colombia también se han dejado ver luces que se mantienen estáticas y cambian de color. Este video es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Más sorprendente aún fue el video que subió a redes sociales un elemento de la policía que muestra cómo durante la noche sucedió lo que él llama un espanto. mi labor de trabajo aquí en la institución de la Policía Nacional en Santa Lucía Atlántico he captado una imagen y eh, creo que ustedes ahora que la vean eh, van a quedar más sorprendidos que yo. Es una imagen que parece algo de otro mundo. Eh, da a entender que como que no estamos solo en este universo y quiero compartirla con ustedes. Eh, vamos a proceder a observarla. En la cámara de institucional, Fox? Ahí como pueden observar es algo que viene persiguiendo a otro objeto desconocido no identificado en el cielo de color rojo amarillo tiene movimiento propio se devuelve se devuelve ahí lo va la flechita del computador lo va siguiendo como ustedes pueden ver miren se desaparece en el cielo más atrás se queda como especie un platillo o una sonda que más bien lo pueden reconocer que queda detenido, que era lo que venía persiguiendo la, el primer objeto no identificado se queda esperando unos momentos donde pasa después a, a introducirse en el cielo, a perderse soltar en el cielo y se pierde ya verán cómo, cómo su movimiento ahí va, se va metiendo se va metiendo, miren miren, miren, miren miren donde ya usted deducirán, más que yo, cada quien tendrá su respuesta. Bien, esto pasó en Santa Lucía Atlántica. El día de hoy, 19.03 del 2020, siendo las 22. Muchas interpretaciones para estos llamados objetos voladores no identificados. Algunos creen que han estado grabando a Venus, pero otros creen que efectivamente algo está acercándose a nosotros en estos momentos angustiantes chicos, miren, hay una luz ahí al fondo, está estático pensé que era un avión, pero hace rato que está estático no hay nada más brillando en el cielo todo el cielo está completamente oscuro, o sea, ni para decir que es una estrella pero eso está ahí, perenne voy a tratar de, de acercarlo y veo, o sea, cuando yo lo acerco, sale que es como un, un círculo con algo adentro y está ahí fijo, fijo, fijo. Miren, como pueden observar, es un círculo que da vueltas muy rápido con algo adentro. Les recomiendo que este domingo veamos juntos el estreno de la segunda temporada del proyecto Blue Book en History Channel y nos demos cuenta si en realidad lo que estamos viviendo es parecido a los archivos recopilados en aquellos años. Hay una conspiración sucediendo en los más altos niveles del gobierno, encubriendo la existencia de vida extraterrestre. Roswell, Hopkinsville, Isla Mori. He visto demasiado y tengo que llegar al fondo de esto. Caballeros, bienvenidos al Área 51. El mundo necesita saber lo que realmente está pasando aquí. La CIA consiguió información que detalla una amenaza inminente. ¿Qué tipo de amenaza? Una invasión. Le dije que se mantuviera alejado. No escuchó. Pero tienes que entender lo que está en riesgo. El Capitán Gwen, voy a matarlo por ti. ¿Has visto qué lejos llega el gobierno para ocultar sus secretos? O apaga las cámaras. Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas. Ay, por Dios. Son reales.